afirmaciones positivas para el éxito, la abundancia, la salud, la confianza y la riqueza. Estoy seguro de que todo se desarrolla en mi mejor interés. Soy una hermosa persona por dentro y por fuera. Estoy abierto a las infinitas oportunidades de éxito que me presenta el universo. Estoy abierto a verme de nuevas maneras que sirvan a mi bien más elevado. Soy un experto en hacer dinero incluso mientras duermo. Mi cuerpo es mi templo. Mi cuerpo saludable es creado por mis pensamientos saludables. Tengo derecho a la libertad financiera y a una vida sin preocupaciones. Estoy en deuda con Dios por mi vitalidad y salud. Soy perfectamente única, único. Me siento cómodo al estar en mi poder. Mi éxito es importante y necesario. La riqueza se derrama en mi vida diariamente bajo la gracia de una manera perfecta. Me siento bien con el dinero. Estoy bien tal y como soy. Tengo todo el poder para controlar mi salud y mi forma física. Tengo el poder de superar los obstáculos. Estoy agradecido por tener un lugar seguro y acogedor para dormir. Utilizo mi dinero para mejorar mi vida y la de los que me rodean. Yo estoy tomando en serio mis necesidades y no sintiéndome culpable por ello. Tengo la mente abierta y estoy ansioso por explorar plenamente nuevas vías y posibilidades de éxito en mi vida. Estoy abierto a la guía espiritual mientras duermo. Estoy dejando de lado mis preocupaciones y concentrándome en el sueño. Estoy muy feliz y agradecida, agradecido porque consigo vivir la vida de mis sueños. Soy enérgico y vigoroso. Vivir una vida con propósito no es algo difícil para mí. Estoy satisfecho con lo que tengo y deseoso de más. Estoy enviando amor y luz a cada órgano de mi cuerpo. Estoy aprendiendo a confiar en el universo cuando no puedo controlar algo. Soy plenamente receptivo a toda la riqueza que me ofrece la vida. Me siento cómodo siendo yo mismo. Soy consciente de que mi cuerpo sabe exactamente qué hacer para curarse a sí mismo. Estoy construyendo mi vida sobre los cimientos que he puesto, y la estoy llenando con el contenido que yo elijo. Poseo un cuerpo y una mente sanos. Yo soy cada día más fuerte y más sano. Estoy conectado conmigo mismo a niveles más profundos para lograr todo lo que deseo. Soy capaz de manifestar la máxima fuerza y salud. Soy un encanto. La felicidad y la gratitud son mis mantras de vida. Estoy deseando ver cómo el universo cumple mis deseos. Soy un miembro valioso de mi tribu. Soy feliz con lo que tengo. Estoy liberando las irritaciones que están atrapadas en mi cuerpo. Mis acciones me acercan a mi propósito mayor. Ser rico es mi estado natural. Sé que puedo hacer maravillas. La religión me hace crecer moral y éticamente. El universo está de mi lado, y me está guiando hacia la riqueza y la abundancia. Soy fiable y digno de confianza. Estoy permitiendo que la alegría me guíe. Estoy orgulloso de lo que he logrado en mi vida. Estoy deseando tener sueños tranquilos. No me arrepiento de los errores ni de las malas decisiones. Estoy motivado y mantengo todas las energías para lograr mis objetivos. Estoy emocionado por ver cómo el universo me guiará hacia la solución financiera. Soy un imán para la abundancia y las bendiciones en todas las formas. Estoy bien con mis imperfecciones. Estoy atreviéndome a ser diferente y siendo recompensado por ello. Ya he comenzado mi proceso de curación. Soy consciente de que cuando hablo del dinero de forma positiva, eso ayuda a atraer dinero a mi vida. Conozco mis límites. Libero el pasado y disfruto del momento presente. Soy un imán de dinero seguro de sí mismo. Estoy manifestando a millones y estoy en camino de convertirme en millonario. Soy capaz de lograr cualquier cosa que me proponga. Busco la guía de Dios, que siempre está conmigo. El dinero crea un impacto positivo en mi vida. Estoy dispuesto a escuchar siempre los mensajes de mi cuerpo. Cada día atraigo más dinero a mi vida. Soy digno de todas las cosas buenas. Permito que mi riqueza se expanda y vivo con comodidad y alegría cada día. Soy consciente de que el dinero es solo energía, y que fluye hacia mí a medida que mejoro mis pensamientos sobre el dinero. Soy bendecido sin medida. Me siento cómodo pidiendo ayuda cuando la necesito. Mi mente es brillante y mi alma está tranquila. Estoy emocionado de saber que las cosas siempre están funcionando para mí. Yo soy capaz de manifestar el éxito a través de mis pensamientos, palabras y acciones. Permito que la riqueza entre en mi vida, permito que la prosperidad y la abundancia positiva entren en mi vida. Estoy descubriendo mi don espiritual. Soy decisiva en todas mis acciones, lo que me ha llevado a un mayor éxito, prosperidad y felicidad en mi vida. Soy responsable de mi crecimiento espiritual. Soy capaz de mantener mi peso perfecto. Yo estoy perdonando y liberando todo lo que me hace daño Estoy inundado de oportunidades cada día Soy capaz de encontrar soluciones creativas a cualquier problema Soy responsable y organizador Soy increíble y me quiero a mí misma. Estoy dispuesto a aventurarme fuera de mi zona de confort para prepararme para mi actualización. Tengo la bendición de estar sano. Amo, cuido y nutro mi cuerpo, y él me devuelve el cariño. Estoy constantemente recibiendo nuevas oportunidades de éxito. Cada día, y en todos los sentidos, estoy experimentando más y más alegría y felicidad en mi vida. Mi cuerpo es un templo es limpio, santo y lleno de un sentido de bondad. Tengo mucha energía para vivir mi vida. Tengo derecho a tener mis propias ideas y opiniones. Tengo el hábito de mantener mi dormitorio ordenado porque es un espacio sagrado. Tengo una profunda sensación de bienestar. No estoy hecho para imitar a otro. Estoy abierto a nuevas formas de pensar. Estoy agradecido por la capacidad que el universo me proporciona para ganar mucho dinero. Yo soy un líder y uso mi influencia para ser una luz en el mundo. Estoy alineado con la energía de la abundancia. Dejo ir todos los malos sentimientos dentro de mí sobre los demás. Emano amplitud sin esfuerzo. Continuamente tengo un excedente sustancial de dinero al final de cada mes. Estoy en sintonía con la abundancia del éxito. Libero todos mis pensamientos negativos sobre el dinero, y permito que la abundancia financiera entre en mi vida. Soy un triunfador de objetivos. Mi cuerpo está libre de dolor. Soy libre para aprender y crecer a mi propio ritmo. Soy vibrante en mi mente y espíritu. He alcanzado la seguridad financiera en mi vida. Estoy viviendo en el amor de Dios, y Él es mío. Yo soy el creador de mi vida. Sé que se necesita tiempo para cambiar las cosas y curarse. Mi corazón está sano y fuerte. Pienso como un millonario, actúo como un millonario y me siento como un millonario. Estoy encontrando comodidad en mi propia piel. Soy introspectivo y deseoso de aprender más sobre mis propias necesidades. Hoy voy a decir adiós a los viejos malos hábitos, y daré la bienvenida a un cambio positivo en mi vida. Soy paciente conmigo mismo mientras aprendo y me preparo. Mis afirmaciones para la prosperidad. El éxito y la felicidad siempre dan resultados positivos. He nacido para conquistar y brillar. Mi cuerpo está sano, soy rico y mi mente es sabia. Estoy abierto a compartir más de mis dones con el mundo. Estoy viendo la evidencia de la abundancia fluyendo hacia mí cada día. Estoy abierta, abierto a recibir regalos del universo. Al vivir mi propósito, atraigo la abundancia a mi vida. Yo voy a dormir en paz. Tengo una mente. Un cuerpo y un alma vibrantes y una salud resplandeciente. Estoy feliz por otras personas que han atraído la abundancia en sus vidas. Relajo mi cuerpo a menudo y lo dejo descansar cuando lo necesita. Aprendo continuamente de otros que viven en la abundancia financiera. Tengo el control de mi estado físico en todo momento. El universo es mi amigo y me ayuda a cumplir todos mis sueños, deseos y metas con facilidad. Soy feliz con lo que soy y puedo ser. Puedo transformar cualquier aspecto negativo en positivo, sea cual sea. Soy un creador poderoso. Me ocupo de mis sueños y aspiraciones, no solo de mi cuerpo. Soy rica, rico, y me siento increíblemente bien por ello. Me vuelvo más inteligente y más fuerte cada día. feliz cada día, puedo ayudar a otros a ser felices en sus vidas. Mis hábitos diarios me ayudan a ser más saludable y feliz. Tomo decisiones saludables y respeto el cuerpo que se me ha dado. Estoy dispuesto a modificar mis planes a medida que aprendo cosas nuevas. Gracias universo por bendecirme y bañarme con toda la abundancia positiva en toda su forma Estoy haciendo lo mejor que puedo La vida es buena Trabajo en la dirección correcta La visión que tengo crea un éxito que me rodea en mi vida diaria Yo soy un imán de dinero y atraigo el dinero fácilmente. Estoy dispuesto a explorar mi pasión. Siempre estoy mejorando y aprendiendo cosas nuevas que me hacen feliz. Soy muy hermosa, atractiva y estoy en forma. Mi cuerpo se cura fácil y rápidamente. La riqueza del universo siempre circula por mi vida, y me trae avalanchas de prosperidad y éxito. Soy una expresión divina de mi Señor. Me siento vivo, y el mundo que me rodea se siente nuevo y fresco. Creo en mis ideas. Mi mente está completamente libre de resistencia, y está abierta a todas las nuevas y emocionantes posibilidades que tengo ante mí. Me siento agradecida, agradecido de que mi patrimonio neto aumente sustancialmente cada año. Soy un activo valioso para mi equipo. Yo estoy sano. Soy digno de tener buena salud. Estoy agradecido, agradecida por la abundancia que ya tengo. Me gusta comer de forma equilibrada, nutritiva y saludable. Mis pensamientos diarios ayudan a mi cuerpo a estar más sano. Me encanta estar rodeado de gente alegre. Estoy en forma, activo y saludable, y hago ejercicio físico con regularidad. Estoy aportando grandes ideas al universo. Doy la bienvenida a toda la riqueza que la vida me ofrece. Relajo la mandíbula y mantengo los dientes ligeramente separados. Soy enérgico y motivado. Estoy orgulloso de lo que he conseguido hoy. Mantengo un peso ideal para vivir una vida saludable. Tengo confianza en mi piel. Confío en el universo y el universo siempre satisface mis necesidades. Yo estoy permitiendo que el bienestar fluya hacia mí ahora. Estoy confiando en el viaje. Mis sueños siempre se manifiestan ante mis ojos. Todo está sucediendo para bien. Tengo el control de mi propia salud. El dinero me permite pasar más tiempo con mis seres queridos. Soy espiritual y tengo mucho éxito. El dinero es una parte importante de mi vida, y le doy el tiempo y la atención que merece. Tengo ganas de desplegar nuevas formas de alegría hoy. Estoy presente y siento una enorme alegría en este momento. Nuevas percepciones vienen a mí cuando mi mente consciente está fuera del camino. Estoy agradecido por este hermoso y saludable cuerpo que tengo. El dinero me permite vivir más experiencias maravillosas. Estoy observando mis emociones sin apegarme a ellas. Soy una persona eficaz, en forma, sana y enérgica, capaz de afrontar cualquier cosa que surja. Estoy aprendiendo a ser amable con mi persona. La abundancia está a mi alrededor y me siento agradecida, agradecido por ello. Estoy haciendo del autocuidado una prioridad en mi vida Soy capaz de atraer la abundancia diaria Soy una persona de gran valor Estoy llegando a conocerme a niveles más profundos Estoy relajado con cada respiración El dinero me permite ayudar a más personas. Soy el creador de mi día, mis semanas, mis meses y mis años, y he elegido crear felicidad y alegría. Dios es grande y todos sus planes son los mejores para mí. Hay suficiente dinero para crear una vida próspera. Soy responsable de diseñar el plan maestro de mi vida. Estoy decidido a ser feliz para siempre. Soy amado incondicionalmente por el universo. Soy un gestor responsable de los recursos. Yo soy digno de sanación. Tengo la firme voluntad de ser más sano y más feliz cada día que pasa. Estar sano es algo natural para mí. Soy fuerte. Estoy liberando el resentimiento que me hace daño. Siempre duermo en paz y me despierto con una alegría increíble. Amo, respeto y honro el dinero y todas las cosas que me permite lograr. Estoy atrayendo la carrera perfecta para mis talentos. Soy impresionante tanto por dentro como por fuera. Cuido mi cuerpo. Tengo el potencial. El poder y la capacidad de crear todo el éxito, la prosperidad y la abundancia que deseo en mi vida. Dejo ir patrones dolorosos y acepto nuevos patrones para refrescarme. Yo estoy relajado, centrado y refrescado en mi estado mental actual. Cada día me acerco más a mi peso perfecto. Aprecio mis sueños. Estoy agradecido por las oportunidades de hoy. Las ideas para ganar dinero entran libremente en mi vida. Estoy en paz con mi pasado. Yo soy un manifestante poderoso y un abridor de caminos. Me resulta fácil y sin esfuerzo ser optimista cada día. Estoy rodeado de amor. Estoy viéndome a mí mismo en una nueva y amorosa luz. Tengo un potencial infinito para crecer y mejorar. Yo estoy alineado con la energía de la riqueza y la abundancia. Soy una persona increíblemente positiva con increíbles dones para compartir con el mundo. Tener más dinero es algo bueno para mi vida y me permitirá hacer las cosas que deseo. Estoy despertando a un nuevo amanecer para saludar a la felicidad. Estoy agradecido de que mi éxito no tenga límites. Me siento entusiasmado, vibrante y enérgico en todo momento. Hago todo lo que está en mi mano para mantener mi cuerpo sano. Tengo una gran relación con el dinero. Utilizo mi cuerpo de forma que cree emociones positivas. Estoy divirtiéndome aprendiendo a manifestar el bienestar. Tengo un sistema inmunitario fuerte y robusto. Soy elegante bajo presión. Las oportunidades de ganar más dinero me llegan sin esfuerzo. Yo estoy permitiendo que mi cuerpo sean. Estoy rebosante de energía positiva vitalidad y vida. Yo soy digno de un nuevo comienzo mañana. Estoy orgulloso de mí. Yo estoy siempre en el lugar correcto en el momento correcto. Otras personas se sienten motivadas e impulsadas por mi éxito. Siempre atraeré las circunstancias perfectas en el momento perfecto en mí. Soy un ser eterno y sin tiempo, conectado a la sabiduría del universo. Estoy disfrutando de esta aventura mientras avanzo hacia mi resultado positivo. Me merezco estar sano. Estoy decidido a ser más sano cada día. Gracias, Universo por permitirme vivir en prosperidad. Soy un tipo de persona siempre feliz. Estoy recibiendo siempre orientación intuitiva para ayudar a guiar mis acciones. Atraigo el dinero sin esfuerzo. Estoy completo y celebro mi estado físico. Estoy dispuesto a comprometer todas mis habilidades y conocimientos para hacerme rico. Estoy sanando poco a poco, y no hay prisa. Estoy acostumbrado al poder de la abundancia Estoy disfrutando de la abundancia en muchas formas y hay más por venir Estoy agradecido por otro día para hacer una contribución positiva Puedo lograr lo que he soñado para mí Amo y honro mi cuerpo porque es mi vehículo de poder que me lleva a todas partes. Creo energía curativa en toda mi vida. Encuentro muchas oportunidades en mi vida para crear prosperidad y abundancia. Soy capaz de superar los retos y los errores rápidamente y sin esfuerzo. Soy confiado y capaz. Estoy dándome el amor que siempre he necesitado. Merezco ser rico y vivir mi vida en abundancia. Soy digno de todo lo bueno en la vida. No solo pienso en hacerme rico, sino que me esfuerzo por conseguirlo. Estoy atrayendo dinero todo el día. Aprendo de mis errores y convierto los fracasos en resultados favorables. Soy capaz de hacer una tonelada de dinero haciendo lo que me gusta, y estoy totalmente apoyado en todas mis empresas. Soy consciente de que enseño a los demás cómo tratarme por la forma en que me trato a mí mismo. Yo soy cada día más exitoso. Soy un gran gestor de mi dinero y soy el dueño de mi dinero. Ahora vivo en la abundancia. Estoy deseando sentirme recargado y renovado cuando me despierte. Me tomo mucho tiempo para aclarar mi mente. Me siento constantemente de maravilla, y mi cuerpo se cura rápidamente. Soy amable con mi persona. Soy naturalmente lucrativo. Soy responsable de tomar decisiones inteligentes para impulsar el éxito en mi vida personal y profesional. Soy fuerte, capaz y con poder. Cuido mi cuerpo con auténtica compasión. Estoy agradecido de que mi cuerpo es capaz de sanar por sí mismo. Tengo la suerte de ser feliz. Soy libre de dejar que mi mente va por donde quiera. Estoy terminando con las actividades del día y ahora es el momento de recargar. Soy mi mejor amigo. Soy suficiente. Estoy abierto y listo para recibir milagros. Todos mis sueños se han hecho realidad. Estoy satisfecho, feliz y alineado con mi propósito. Soy autosuficiente y sé cómo cuidar de mí mismo. Las ideas sobre cómo ganar más dinero se me ocurren a menudo. Estoy inhalando lo que soy, exhalando lo que no soy. Estoy feliz de compartir mi prosperidad con otros. Estoy aprendiendo a defenderme. Tengo permiso para expresarme. Estoy soltando los pensamientos preocupantes que no me sirven. Estoy sintonizando con la vibración de la prosperidad y la abundancia. No necesito que la gente apruebe mi felicidad Disfruto de mi rutina diaria de ejercicios Estoy curando a mi cuerpo mientras duermo Estoy más cerca de alcanzar mis metas cada día Estoy agradecido por lo lejos que he llegado y entusiasmado por lo que voy a hacer. Reconozco cada oportunidad que llama a mi puerta y la aprovecho inmediatamente. Estoy orgulloso de en quién me estoy convirtiendo. Soy más sabio que nunca, gracias a mis errores del pasado. Estoy haciendo un progreso increíble cada día. Estoy viviendo en total abundancia. Me despierto agradecida, agradecido por esta vida y llena de alegría. Como alimentos sanos, nutritivos, energéticos y equilibrados que beneficien a todo mi cuerpo. Estoy disfrutando de mover mi cuerpo de manera que se sienta bien. Mi cuerpo se cura solo y me siento mejor cada día. Estoy tan agradecido de que mis sueños más salvajes se hagan realidad. Soy más de lo que parece, y dentro de mí están todos los poderes del universo. Estoy completamente relajada y llena de paz mental y serenidad. Se siente fantástico tener mucho dinero. Estoy nutriendo mi cuerpo con alimentos que lo hacen sentir bien. Yo estoy dejando ir toda la resistencia. Estoy aprendiendo más de lo que sabía antes sobre la gestión del dinero. Soy lo suficientemente rico como para cumplir todos mis deseos. Estoy feliz y satisfecho con mi presente. Mi estado físico y mi salud son una prioridad. Estoy viviendo una vida con propósito y felicidad Soy más fuerte de lo que parece Yo soy digno de mi propio amor y de mi propio respeto Soy fuerte y me siento bien conmigo misma y con la salud que tengo Puedo comprar esto Puedo permitirme aquello Estoy en paz con mi salud Estoy llamando a la luz y al amor para reponer mis células Mi cuenta bancaria crece diariamente Soy digno de conexiones que son amorosas, genuinas y nutritivas Soy la mejor versión de mí mismo. Estoy completo, nada en mí falta o necesita ser arreglado. Estoy en forma, con energía, atractiva y saludable. Estoy relajado por el día y permito que mi cuerpo libere la tensión. El universo siempre me ayuda a cumplir todos mis objetivos y deseos. Estoy abierto a nuevas formas de aumentar mi abundancia. Soy capaz de aquietar mi mente y estar tranquilo. Estoy preparado para abrazar mi poder personal. Estoy viviendo en un universo de abundancia, donde hay más que suficiente de todo lo que hay. Me resulta fácil alcanzar todos mis objetivos en la vida. Me siento bien, mi cuerpo se siente bien y solo irradio buenos sentimientos. Tengo todo el poder para levantarme a mí misma, y a mi espíritu siempre que lo deseo. El universo me ayuda a atraer dinero a mi vida diariamente. Soy un gran administrador del dinero. Soy feliz y siempre tengo control sobre cómo me siento. Mantengo mi peso corporal sin esfuerzo y con facilidad cada día. Mi razón para comer alimentos saludables es alimentar mi cuerpo. El dinero me llega con integridad y beneficio mutuo de múltiples fuentes, en cantidades crecientes que siempre consigo mantener bajo la gracia, de una forma divina perfecta. Soy asertivo y comunico mis necesidades claramente. Atraigo el dinero desde todas las direcciones con mi trabajo duro. Estoy creando un negocio consciente de mil millones de dólares para lo más alto y lo más grande de mí, mis seres queridos y el mundo entero. Estoy atrayendo siempre a personas útiles a mi vida. Soy respetuoso con los demás y, a cambio, la gente me respeta. La paz fluye por mi cuerpo, mi mente y mi alma. Soy una fuerza imparable para el bien. Ser rico y tener mucho dinero me da la oportunidad de hacer del mundo un lugar mejor. Atraigo el dinero con facilidad, y ahora tengo más riqueza de la que jamás creí posible. Estoy agradecida, agradecido por todo el éxito que fluye constantemente en mi vida. Estoy usando el dinero como una herramienta para crear un mundo mejor. Me siento agradecido por todo el dinero que tengo y por todo lo que viene. Invierto en la salud de mi mente y mi cuerpo. Duermo bien y con energía. Me encanta hacer ejercicio a diario y llenar mi cuerpo de alimentos saludables. Estoy co-creando mis mejoras con el universo. Estoy deseando tener más libertad financiera. Estoy deseando crear mejoras en mi vida. Yo creo mis propios ingresos. El universo responde a mi mentalidad de prosperidad, proporcionándome más oportunidades para ganar dinero con facilidad. Soy más amoroso y perdonador cada día. Espero alcanzar el éxito en todos mis esfuerzos. Y permito que el éxito sea mi estado natural en la vida. Estoy en un viaje sagrado hacia una mayor autoestima. Me merezco ser feliz. Estoy agradecido por todas las nuevas oportunidades que se me presentan. Estoy apreciando mi cuerpo y todo el placer que me trae. Cada día soy más abundante, en todos los sentidos. Soy persistente en la persecución de mis sueños. El dinero y la espiritualidad pueden coexistir en armonía. Estoy expandiendo siempre mi creencia de lo que es posible. Confío en mis capacidades. Estoy aprendiendo a amar mi relación con el dinero. Estoy ahora liberando amorosamente todos los bloqueos que se han manifestado en mi cuerpo. Soy consciente de mis pensamientos. El universo está lleno de posibilidades, y oportunidades ilimitadas para que tenga una carrera que me guste. Mi piel es sana, brillante y radiante. Yo soy ahora un reflejo de mi yo más elevado. Yo estoy perdonando a todos aquellos que me han hecho daño. Disfruto de todo lo que tengo, y esto constituye mi abundancia. Estoy agradecido por mi cuerpo y cada cosa asombrosa que puede hacer. Soy el dueño de mi mente, mi cuerpo, mi corazón y mi alma. Estoy agradecido de poder vivir en prosperidad. Estoy atendiendo mis deseos y necesidades con amor y compasión. Soy digno de más abundancia. Soy creativo, inteligente y con talento. Estoy bendecido con todas las herramientas que necesito para tener éxito. Soy encantador. Respiro felicidad con cada una de mis respiraciones. Estoy lleno de alegría y gratitud. Tengo todo lo que necesito para crear abundancia financiera en mi vida. Estoy en sintonía con el universo y su flujo. Soy un generador perpetuo de abundancia y energía positiva. Estoy alineado con el propósito de mi alma. Me siento impulsada, ambiciosa, motivada e inspirada por los objetivos de mi vida cada día. Soy un imán para atraer la abundancia sin límites con una actitud positiva. Me encanta la sensación de estar sano. Estoy abriéndome con valentía al cambio positivo. Mis acciones crean mucho valor para otros. Estoy atrayendo fácilmente y sin esfuerzo ventas y oportunidades. Soy muy productivo mientras duermo. Soy feliz en mi propia empresa. ¿Mi dinero se multiplica porque me pago a mí mismo primero? Hago cosas que son buenas para mi cuerpo. Soy digno de un tiempo de inactividad, merezco descansar. Estoy orgulloso de lo que soy. Siempre estoy en el lugar adecuado en el momento adecuado. No tengo miedo al fracaso. Soy enérgico, motivado y optimista sobre mi vida. Estoy gestionando mi creciente abundancia. Mi realidad financiera está bajo mi total control. Estoy agradecida, agradecido por todos los sentimientos de felicidad que me siguen a todas partes. Yo estoy permitiendo que mis células se repongan y se recalibren. Mi confianza, mi actitud positiva y mi autoestima son mis mayores atributos para acercarme al éxito. Soy digno de ser actualizado. Soy más seguro de mí mismo cada día. Estoy agradecida, agradecido por todas las capacidades, talentos y habilidades que contribuyen a mi éxito diario. Soy capaz de atender mis necesidades. Estoy agradecido por haber tenido la oportunidad de vivir. Tengo mucho dinero para mis necesidades, y mucho para las necesidades de los demás. Yo creo la riqueza, por lo tanto, siempre soy rico. Estoy orgulloso de mis decisiones. El dinero fluye hacia mí en avalanchas de abundancia de fuentes inesperadas. Tengo el control absoluto de mi salud, mi bienestar y mi curación. Celebro la abundancia de todo en mi vida. Como alimentos nutritivos que me dan energía. Estoy agradecido por todas las bendiciones que he recibido hoy. Soy un perseguidor de sueños. Respiro bien y profundamente, hago ejercicio con regularidad y alimento mi cuerpo con alimentos sanos y nutritivos. Soy un excelente tomador de decisiones. Siempre he estado destinado a ser rico. Estoy abierto a experiencias de sueños lúcidos. Soy feliz conmigo y no necesito demostrarlo. Estoy agradecido por toda la prosperidad que recibo cada día. Estoy listo para tomar nuevas oportunidades. Estoy perdonando y dejando ir mis errores. Mi cuerpo está más sano, más fuerte y con más energía cada día que pasa. Estoy en constante evolución y expansión. Me encanta comer alimentos saludables y hacer ejercicio a diario. Estoy en una relación con la alegría y la diversión. Soy único y brillante. Tengo claros mis límites y los expreso a los demás. Tengo la bendición de tener abundancia de salud. Prosperidad y voluntad afirmativa La felicidad es mi estado natural Soy digno de estar sano Merezco tener éxito y soy digno de recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme Me cuido haciendo ejercicio comiendo bien y durmiendo lo suficiente. Yo soy amándome más y más cada día. Soy más duro que todos los retos y obstáculos que se interponen en mi camino. Me mantengo erguido, mi columna vertebral está sana, fuerte, en forma y recta. Hago que mi dinero trabaje para mí. Soy todo oídos para que mis ángeles de la guarda me guíen hacia mi propósito. Estoy tan agradecido de que el universo esté siempre trabajando para mi mayor bien. Elijo la salud por encima de todo. Me comprometo a aumentar mi saldo bancario. Mi éxito es inevitable. Estoy llena, lleno de vitalidad. Me siento increíblemente saludable y me encanta. Constantemente soy capaz de encontrar e inventar más formas de ganar dinero con facilidad. Mi cuerpo se hace más sano y fuerte cada día en todos los sentidos. Soy digno de la felicidad y de la paz interior. La vida es una hermosa bendición. Estoy listo para lo que viene. Soy auténtico en mi expresión personal. Estoy alineado con mi verdadero ser. Estoy deseoso de asumir nuevos retos. Soy capaz de caer en un sueño profundo de forma fácil y natural. Estoy muy cómodo en mi cama. Soy divertido y los demás disfrutan de mi compañía. Estoy agradecido por mi cuerpo sano. Yo soy enérgico y agradecido por mi vida. Estoy dispuesto a escuchar lo que mi cuerpo me dice. Soy capaz de hacer frente a las bacterias, los virus y los gérmenes. Me ofrezco de todo corazón al universo, y a cambio, me colma de recompensas y éxitos ilimitados. Yo soy rico en verdades espirituales, y mi abundancia pronto se manifestará en el mundo físico. Estoy recibiendo todo lo que quería tener. Tengo curiosidad por llamar y abrir nuevas puertas para descubrir las gemas de la abundancia. Estoy agradecido de tener abundancia ilimitada en mi vida. El éxito es naturalmente y sin esfuerzo atraído a mí en todas las áreas de mi vida. Estoy épicamente alineado con el universo. Yo estoy elevando mi vibración mientras duermo. Tengo la bendición de tener todo en mi vida para hacerla exitosa. El dinero es mi mejor amigo. El agua que bebo limpia mi cuerpo. Y me da la claridad mental que necesito para tener éxito. Visualizo que soy rico todos los días, y envío buenas vibraciones al universo sobre el dinero. Soy un imán para la abundancia. El dinero viene a mí con facilidad sin esfuerzo. ¿Estoy facultado para establecer límites saludables en mis relaciones? ¿Estoy soltando todas las creencias limitantes que me impiden manifestar el bienestar? ¿Estoy abierto a dejar que el amor fluya en mi experiencia ahora? ¿Aprecio y adoro mi cuerpo, mi mente y mi alma? Soy un imán de dinero que atrae dinero de todo tipo de lugares. Veo oportunidades ilimitadas para crear más riqueza en mi vida. Estoy creciendo, aprendiendo y expandiendo. Soy influyente y respetado en mi campo. Lleno mi mente de pensamientos positivos. Me siento mejor cada día. Soy financieramente libre, feliz y saludable. Estoy centrado en el descanso, aquí y ahora. Estoy tan feliz y agradecida. Agradecido por mi vida que mi perspectiva de la vida es increíblemente positiva. Estoy atrayendo relaciones saludables a mi vida. Soy una extensión de la fuente de energía.